Una de las primeras actividades en este curso consiste en opinar sobre una presentación. Así es sencillo, dar nuestra opinión personal. Da igual que esté fundamentada o no, podemos estar de acuerdo más o menos, da igual, opinar. El problema es que cuando opinamos sobre una presentación solemos integrar muchísimos aspectos diferentes, algunos nos parecen más importantes y otros menos, y emitir un juicio global que es poco significativo. Vamos a decir al final, bueno, estuvo bien, o no me gustó nada, o me ha parecido una pérdida de tiempo. Tenemos que ser capaces de desglosar esa opinión en los diferentes aspectos, porque cada uno de esos aspectos nos puede dar pistas de cosas que tenemos que mejorar. Y mejorar una presentación consiste en atacar todos esos diferentes aspectos. Bueno, efectivamente, si por ejemplo Vamos a una conferencia y preguntamos a los asistentes qué les ha parecido. Vamos a escuchar opiniones de todos los gustos, seguro. Y además opiniones que se centran en aspectos diferentes. Alguien puede decir, me ha gustado mucho, ha hablado justo de lo que yo quería. La siguiente persona puede opinar, la verdad es que se lo oía fatal. Otro puede decir, jo, se estaba tocando la oreja continuamente y me ha puesto de los nervios. Desconecté a los dos minutos. Son aspectos diferentes, todos influyen todos son importantes. Bueno, pues vamos a intentar opinar sobre una presentación pero desglosando diferentes aspectos. Se pueden buscar muchas clasificaciones. Nosotros nos vamos a fijar en cuatro, cuatro aspectos generales. El primero es en la estructura. Este es quizá el más complicado porque la estructura es algo que está oculto, que no es aparente y no es muy explícito en una presentación. La estructura son las diferentes partes que tiene la presentación. Cada parte puede tener un propósito diferente, un lenguaje diferente, un enfoque diferente, usar diferente tipo de transparencias de diapositivas, tener un ritmo más rápido o más lento. Las diferentes partes de una presentación. Hay muchas formas de estructurar una presentación. La típica, clásica, que funciona y que muchos utilizamos es Inicio, desarrollo y final. Ya lo dijo Aristóteles hace miles de años. Una parte de introducción, una parte de desarrollo y una parte de conclusiones. Lo importante es que seamos capaces de ver esa estructura, de darnos cuenta de que tiene una parte inicial con un propósito que puede ser, por ejemplo, o debería ser enganchar a la audiencia, una parte de desarrollo donde damos la información a su vez con diferentes subpartes y una parte final cuyo objetivo puede ser, pues no sé, recordar lo más importante que hemos contado. Bueno, yo os voy a pedir que, hablando de estructura, os fijéis en estas partes, que seáis capaces de verlas. ¿eh? Que esa, esa estructura oculta aflore. Preguntándonos, por ejemplo, qué partes tiene. Preguntándonos cómo ha sido el comienzo. ¿Nos ha enganchado? Que es quizá lo más importante. Preguntándonos sobre el desarrollo, la parte intermedia de la presentación. ¿Ha sido entretenida? ¿Nos ha tenido constantemente con interés? Ha introducido pausas, preguntas, o sea, ¿cómo ha sido esa parte media, esa parte de desarrollo de la presentación? También debemos fijarnos en el final. ¿Cómo ha sido el final? ¿Bueno o malo? ¿Pero por qué? ¿Qué nos ha parecido? Ha sido un final que recuerda el mensaje principal por el que estábamos allí, el mensaje principal de la presentación, o ha resumido lo que ha contado. Nos debemos hacer todas estas preguntas y opinar sobre todas ellas. Y alguna más, por supuesto, que puede ser relevante y que se nos puede ocurrir. El segundo aspecto general en el que nos debemos fijar es en lo que se dice, no en la voz, sino en el mensaje, en el lenguaje, las palabras, el discurso. Por ejemplo, haciéndonos preguntas como qué lenguaje utiliza, si lo he entendido o no, es un lenguaje que me parece muy complejo, sofisticado o demasiado simple. El nivel y la cantidad de información, es decir, ¿ha suministrado demasiada información o demasiada o poca? En función del propósito. ¿Esa información ha sido relevante? Es decir, es la información que tenía que dar en esta presentación en particular. ¿Qué enfoque he utilizado para transmitir esa información? ¿Me ha parecido adecuado? Otro aspecto general podría ser la persona. Nos debemos fijar en la persona que presenta. Haciéndonos preguntas como ¿el ritmo era adecuado? ¿Ha hablado rápida y atropelladamente, que casi no se entendía, farfullando? ¿O ha sido igual un ritmo demasiado lento? que nos dormíamos habla con fluidez usa muchas muletillas diciendo constantemente eh, esto bueno para que puede ser pues bastante duro ¿no? de, de escuchar se le oía correctamente cómo era la voz, era una voz clara, se entendía el volumen de la voz, a veces es que ni se escucha a la persona que que está hablando dónde dirigía la mirada nos miraba a la audiencia o nos daba la espalda y no hacía más que leer las diapositivas. Controlaba adecuadamente los medios, es decir, se manejaba con el mando para pasar las diapositivas, el ordenador, el powerpoint, era todo un desastre. Y por último nos debemos fijar en la pantalla, en las diapositivas. ¿Cómo eran esas diapositivas? ¿Eran una ayuda visual o eran unas notas... Que la persona leía continuamente para acordarse de lo que tenía que decir. Había texto en las diapositivas, se podía leer, a veces es que ni se puede leer, es tan pequeño que no se lee. Hay una consistencia entre todas las diapositivas, es decir, tienen un aspecto común toda la presentación que parece que están hechas para esta presentación y no es un corta y pega de múltiples presentaciones sacadas de aquí y de allá. Tenía imágenes de calidad, si es una ayuda visual. La diapositiva, que es lo que debe ser, lo vamos a ver en el curso, debe tener imágenes. Eran unas imágenes de calidad. Ese son es el tipo de preguntas que nos debemos hacer. Lo importante en estos momentos es que seamos capaces de hacernos preguntas relevantes para diferentes aspectos. Que seamos capaces de opinar con nuestra opinión personal sobre una presentación, pero desglosando esa opinión. Y no diciendo, me ha gustado. Esa es una de las actividades que tenemos prevista en este módulo. Opinar sobre... Una presentación.